Hola, soy Belén, estudio educación infantil en CESUR Sevilla y a continuación os voy a mostrar unos tipos de actividades que podemos llevar a cabo con los niños durante la cuarentena. Vale, para la siguiente actividad necesitaremos papeles de colores, dos folios y pegamento. Cogemos el folio y vamos poniendo colores al filo. Tres arriba y tres abajo hasta completarlo una vez que esté hecho quedará así y tendremos que hacer uno exactamente igual con la misma secuencia de colores como este vale, en el siguiente juego podrán participar dos jugadores uno de ellos tendrá que hacer una secuencia como puede ser y el otro la tendrá que repetir otra puede ser Naranja al centro, amarillo al centro. Y otra podría ser naranja, morado al centro, amarillo, rojo al centro. Naranja, morado al centro, amarillo, rojo al centro. Y así hasta infinita comienza. Para eso necesitaremos vasos de plástico una gomilla y alambres de colores. En primer lugar, cogeremos la gomilla y un alambre pequeño de, de color, haremos un doble y lo anudaremos. Así, hasta cuatro veces, quedando una cosa así. Y ahora vamos a ver cómo se realiza el juego. Vale, este juego consistirá en que cada uno tiene que coger un alambre de un color, y tenemos que estirar, coger el vaso y introducirlo dentro de este, soltarlo así con todos los colores. Yo me quedo en casa. ¿Y tú?